Hola amigos de América Latina, mi nombre es Víctor Lamia Rosso, el fundador de la Logia Luciferina Semillas de Luz Universal. El llamado es para los menores de edad que me están contactando constantemente, que quieren hacer un pacto con mi señor Lucifer. No pierdan su tiempo y no me hagan perder el mío. Yo no atiendo a menores de edad, ni siquiera por teléfono, ni siquiera por llamada. No pierdan su tiempo llamándome, no pierdan su tiempo escribiéndome al WhatsApp. No existe la más mínima posibilidad que yo atienda un menor de edad. Y son razones y motivos que no los voy a discutir con ustedes ni con nadie. ¿Ok? Solamente mayores de 18 años. Mayores de 18 me pueden contactar desde cualquier parte del mundo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Pero personas, niños, niñas de 13, 14, 15 años, no pierdan su tiempo. Nunca los voy a atender. Y cuando me doy cuenta que es menor de edad, inmediatamente lo bloqueo. Entonces, por favor, no pierdas tu tiempo. Ese era el llamado que les quería hacer a todos ustedes que me siguen. Atrévete ya y deja tu sorprender.